Está claro que el acuerdo de eh, los canalistas con el MOB, con Endesa, no es un acuerdo que deje satisfechos a todos. Este es un minuto en el que tenemos que garantizar el riego para la agricultura. Pero por sobre todo, y lo más importante, es que de una vez por todas se entienda que la Laguna del Maule es una laguna que se hizo para el riego y que